Oh shit, lo oh no mejor de la trampa, ya estoy aquí, modo allí, mostrando mi ki, jugando con mi patineta, ya me divertí yeah. Y ahora solo falta celebrar con los panitas, que vamos es para arriba Un poco de cartucho y ponemos al 100% las bocinas, al 100% las bocinas, modo campeón, vamos es para la cima Mezclando la codeína, damos mi para romper la tarima mi música es la que domina, pa' todo mis es super agresiva. Hacemos puras fiestas finas, aquí para la rumba llegan las cifrinas Tan clas, los que haciendo trap, yo se no bien, super criminal La mami se llega, no me voy a pirar, yo te respeto me lo hago a ganar Quiero reconocimiento internacional, 100% feliz, también original Quiero una vida buena, porque criminal, y con un par de jebas podés vacilar Tan clas, los que haciendo trap, yo se no bien, super criminal La mami se llega, no me voy a pirar, yo te respeto me lo no a ganar. Quiero reconocimiento internacional 100% feliz también original Quiero una vida buena burte criminal Y con un par de hebas poder vacilar Subo boom poco más el key Ando en modo Robert King La brujas hablan de mí Quieren un poco de mil, Quieren un poco de mil, Quieren un poco de mil Hablan paja y cuando salgo se asustan Su jeba dice que mi trampa les gusta no les digo nada, no es que me desusto, sino que el silencio es el mejor insulto. Cuando medio dio labro, les caso hasta un susto. Lo que saben de eso me dicen astuto. Tan Yo no es que haciendo trap. Yo sé no pienso criminal. La mami se llega no me voy a virar. Todo el respeto me lo va a ganar. Quiero reconocimiento internacional. 100% feliz también no original. Quiero una vida buena por criminal Y con un par de jebas poder vacilar. Hey, ya tú sabes, el Diego Dímelo, flow Flow niega en la casa, baby J play en el beat